Estamos de vuelta para comentarles que hoy, de hecho en algunos minutos más, comienza el juicio por el asesinato de Tamara, la niña de cinco años que recibió un balazo en una encerrona en la comuna de Huachuraba. Ha pasado un año y tres meses y los dos imputados por este crimen enfrentarán a los tribunales mientras el padre de esta niña en conversación con Televisión Noticias clama por justicia. Estos procesos judiciales discurren mucho acerca de asignar culpabilidades, asignar responsabilidades, eh, dictar penas. Pero nosotros ya estamos viviendo nuestra pena y nosotros no hicimos nada para merecerla. Mi hija no hizo nada para merecer eso y ella ya está muerta no va a volver. Nosotros estamos condenados a perpetuidad y eso no va a cambiar. Para nosotros no hay beneficios ni ahora ni a los 40 años. La noche del 28 de febrero quedará marcada en la memoria como una fecha sensible si se trata de encerronas y niños asesinados en la capital. En Maipú, el pequeño Itan, de tan solo seis años, moría baleado en una balacera entre ladrones de autos y carabineros. Casi a la misma hora, pero en la comuna de Huechuraba, la pequeña Tamara, de cinco años, viajaba en la parte de atrás de este vehículo, que fue interceptado por delincuentes, quienes al intentar robarlo dispararon asesinando a la menor. Lo de Tamara fue algo completamente sin sentido, fue una expresión de maldad pura. Eh, Camila estaba dispuesta a entregar el, el vehículo, el tipo le disparó a quemarropa a Tamara, es decir, la vio, le disparó mirándola a la cara, al final no se llevaron nada. O sea, esto fue un, un homicidio de sangre fría de una niña de 5 años. Varios meses pasaron para que avanzara la investigación que llevó a la detención de tres responsables de este crimen. Uno de ellos, quien sería el autor material de los disparos, que mató a Tamara, falleció en su ley un mes después a manos de un carabinero de Franco que repelió a balazos un portonazo protagonizado por el mismo delincuente. Es uno de los sujetos de interés de investigación que nosotros teníamos. La participación que le quepa a él, eh, directa, indirecta, eso será re resorte después de la fiscalía cuando tenga que formalizar los otros dos fueron capturados en el marco de otros delitos, uno de ellos un menor que cumplía el beneficio de libertad asistida tras intentar quemar a una mujer para robarle un celular la ley de responsabilidad penal adolescente es una ley que otorga en general respecto a, la, a los adolescentes determinadas posibilidades de cumplimiento de penas que son menos gravosas que las penas que cumplan los adultos por la misma naturaleza de esto. Pero la principal frustración que yo tengo con todo esto es que de verdad te lo digo objetivamente hablando, eh, ninguno de esos sujetos tenía que haber estado en la calle. Con todos los antecedentes que hay en la carpeta, con todos los que me han llegado a mí, yo te puedo decir, no tengo ni la más mínima duda que las personas que están detenidas junto con el tipo que falleció son los tres asesinos de mí. A mí eso no me cae ninguna duda. ¿A ti te llegó mucha información? Cuando... Mucha y siempre, siempre apuntando a los mismos nombres. Este lunes, después de un año y tres meses del asesinato de Tamara, comenzará el juicio contra los imputados en este caso, a quienes, según se conoció, la Fiscalía solicitará presidio perpetuo calificado para el mayor de edad y 10 años de internación para el menor. Nosotros estamos con buen ánimo, estamos con todas las ganas, creemos que si alguien tiene que sentir miedo con lo que va a pasar a partir de mañana, no somos nosotros, son ellos. Yo les diría que así como se crean tan hombrecitos, tan choros como dicen ellos que son, para andar asaltando mujeres, para andar asaltando niñas, eh, sean hombrecitos ahora y admitan lo que hicieron. Y se pongan dispuestos a, a pagar lo que les corresponda. Un juicio que contará con cerca de 50 testigos e importantes pruebas documentales y periciales, para comprobar la autoría de los imputados en esta causa que conmocionó a Chile entero y que motivó la discusión de una ley especial llamada Tamara en honor a la pequeña víctima asesinada y que ha avanzado en el Congreso. Lo que busca en nuestro proyecto de ley Tamara, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora fue aprobado en general en el Senado, es establecer penas hasta de presidio perpetuo calificado por el solo hecho. ...de que la víctima sean niños inocentes. Y mientras eso pasa en el Congreso este lunes... ...se inició el tramo final de un doloroso camino... ...que implicó la injusta muerte de una pequeña víctima... ...de tan solo cinco años... ...a manos de asaltantes que hoy... ...esperan lo que dicte el tribunal... ...con la mirada atenta de los padres de Tamara... ...que solo esperan que en algo se haga justicia. Ellos se creen los más malos... ...yo te lo digo textual de, de conversaciones que hay... ...que uno de ellos se creía el pistolero más malo de Quilicura... Pero cuando lo detuvieron, se escondió detrás de la mamá. Si son tan hombrecitos, si son tan malos, son tan choros, den la cara ahora, hablen. Si dicen que ellos no fueron, perfecto, defiéndanse. No se sigan escondiendo detrás de otra gente. Porque si fueran tan choros como ellos dicen, eso les debería dar vergüenza.